sufijos útiles ITIS ISMO OMA OSO ITO DOR ISTA Los sufijos son partículas que se colocan al final de una palabra o raíz y le aportan significado o información gramatical. Estas partículas generalmente no tienen un significado propio, y por eso no pueden constituir palabras por sí mismas. Ista La ocupación u oficio de una persona. Pianista Dentista Guionista Oficinista Socorrista Tenista Partidario o seguidor de un movimiento, estilo o ideología. Capitalista Sindicalista Surrealista Itis indica inflamación: artritis, gastritis, otitis, hepatitis, faringitis. -ísimo, -ísima se agrega a adjetivos y algunos adverbios e indica grado superlativo: buenísimo, altísimo, riquísimo, malísimo, antiquísimo. -ito, -ita se agrega a sustantivos para funcionar como diminutivo perrita momentito niñita gatito animalito oso osa forma adjetivos que indican abundancia de lo que expresa la raíz novedoso asqueroso culposo esponjoso amistosa oma en medicina, se relaciona con el significado de tumor u otras alteraciones patológicas. Melanoma, linfoma, papiloma, hematoma, carcinoma. Dor, dora. Se agrega adjetivos y a verbos e indica agente, atributo, oficio, instrumento o lugar. Vendedor, labrador, surtidor, voladora. Decoradora, leñador. ¿Puedes identificar otras palabras que terminan con estos sufijos?